Jerison Hilario Fabián denunció este lunes que allegados suyos incendiaron una vivienda propiedad de su madre según él porque le enviaron a comprar perico y se quedó con el dinero por represalia quemaron la vivienda estábamos compartiendo, tomando alcohol y eso y ellos me mandaron a comprar ropa y yo fui la comprar ¿una qué? Y una ropa, yo fui la compra lo digamos de nosotros. Entonces, cuando yo regresé, le entregué eso, fui a queimado a comprar. El dinero. Entonces, cuando volví de colmado, ya ellos se lo habían metido. Entonces, le me mandaba a comprar de nuevo y yo no regresé. ¿Entiendes? Yo no fui con mi dinero. Por eso fue que no se dio la qué? ¿Y por qué te fuiste como alineado? dinero? Porque la primera vez de lo que yo compré, ellos se la metieron y no me dieron a mí donde yo puse mi dinero. ¿Entiendes? Pero cuando ellos me dan los 500 pesos, que yo me, me voy con ellos, que a la hora que ellos ven que yo no llego, ellos incendiaron la casa. La madre del denunciante identifica a quienes, según ella, incendiaron la casa. Cogieron y prendieron la casa cuando ya era como una hora y media, pensando que él estaba Papá, ahí acostado, que lo iban a quemar también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.